Gracias, Olenka Y seguimos con los temas de salud. Y vamos a conversar ahora del pie diabético. El pie diabético y la disciplina que deben tener los pacientes. Justo debido al caso de Víctor James que fue amputado de las dos piernas debido a su diabetes. Vamos a estar conversando con la especialista, la doctora Judith Quispe. Ella es especialista en medicina interna. Antes de poder conversar con la doctora, que ya está aquí con nosotros en el estudio... Vamos a conocer más sobre el pie diabético en el siguiente informe realizado por nuestra compañera Olen Cacherinos. Escuchemos. El pie diabético es una complicación tardía y frecuente de la diabetes mellitus. Se caracteriza por la presencia de ulceración, infección y o gangrena del pie o alguna zona de este. En su mayoría, asociado a un inadecuado control de los niveles de glucosa o a un cuadro de neuropatía, adormecimiento o falta de sensibilidad de pies. Estas lesiones pueden ser originadas por traumatismos o pueden aparecer espontáneamente. La evolución de estas lesiones hacia la curación o al empeoramiento de las mismas depende de la presencia o no de infecciones y del grado de compromiso del flujo arterial que habitualmente estos pacientes presentan. Un tratamiento no oportuno de estas complicaciones se acompañan de una elevada morbilidad y mortalidad. En el caso de Víctor Jaipen, líder de la orquesta Candela, vive todo un drama tras perder sus dos piernas debido a complicaciones con la diabetes que padece. El artista contó que la falta de atención en los hospitales por la pandemia hizo que su diagnóstico se agravara. Lo que inició siendo una herida en el dedo terminó con la pérdida de ambas extremidades. Para más información, llame al 0175. 712961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Ya escuchamos el informe y saben que pueden hacer sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM y también llamando directamente, por supuesto, al teléfono 771. 2961-771-2961. Le damos la bienvenida a la especialista, la doctora en medicina interna, Judith Quispe. ¿Cómo está, doctora? Un placer tenerla aquí. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder estar con ustedes. Doctora, vamos a conversar sobre el pie diabético. Uh -huh. Realmente las personas tienen que ser muy disciplinadas. No hemos visto estos días la noticia de, de Víctor Jaipén y cómo un pie diabético puede llevar a la pérdida de ambas, ambas piernas. Claro, eh, creo que el término de disciplina va asociado a lo que es la educación. Exacto. Ya que el paciente debe tener conocimientos básicos, ¿no? La prevención. Eh, un, y si el, conoce, el paciente no lo tiene, pues puede ir a una amputación mayor, que es la amputación o la pérdida de la extremidad por encima o por debajo de la rodilla. Uh -huh. eh, es importante que el paciente tenga conocimientos básicos. Por ejemplo, no debe caminar descalzo. Okay. Jamás. Eh, ¿Por qué? Porque la, puede estar disminuida la sensibilidad de los pies, entonces ello implica que puede estar sobre áreas muy calientes como pueden ser estas piedras o de repente temperaturas muy calientes como el agua, ¿no? O exponerse a fuentes de calor Y no, no sentirlo Así es, lo otro debe ser usar medias blancas Sin elástico no lo otro por qué blancas? ¿Algo en particular? Claro, porque como el paciente Tiene disminución de la sensibilidad Al momento de que puede ver Los cambios de coloración como secreción purulenta En la, en la media blanca Ah, ok por eso, entiendo, ¿no? entiendo. Sin elástico el corte de las uñas debe ser recto El paciente debe de revisarse Los pies todos los días eh, Si tiene un familiar Enhorabuena, porque muchos de los pacientes tienen alteraciones de la visión y ya no pueden ver adecuadamente, ¿no? Eh, es muy importante que el paciente acuda a su médico para evaluación, así no tenga ningún tipo de lesión cada tres meses, no se exponga a fuentes de calor. Hay algunos pacientes que se eh, echan alcohol, uh -huh. yodo y un montón de implantes, de, incluso de plantitas que se pueden colocar sobre las sobre las lesiones pensando que eso... Que va, les va. a aliviar. Ah, así es. Entonces, es importante que el paciente tenga el conocimiento del ABC para que podamos prevenir. Me entiendo. O sea, una lesión, digamos, chiquitita puede seguir creciendo y agravar el, el caso. Claro que sí. El paciente tiene la disminución de la sensibilidad y el, el compromiso de la circulación por debajo de la rodilla. Uh -huh. Entonces este binomio es fatal, entonces el paciente se puede exponer a una infección y, y, y los antibióticos no van a llegar adecuadamente porque la circulación está disminuida. ¿No? Entonces el paciente que tiene conocimiento con diabetes, controlando adecuadamente su glucosa y saber él que puede llegar cualquier lesión que tenga en el pie puede llegar a una infección, ¿Por qué? Uno, por la disminución de la sensibilidad, Ajá. otro por el tema de la circulación por debajo de, las, de la rodilla. Hay un componente inmunológico. ¿no? El paciente con diabetes eh, tiene disminución de lo que es sus leucocitos, que son los glóbulos blancos, la forma de defensa. Entonces es todo un cóctel, un caldo de cultivo para que la eh, infección pues, prolifere rápidamente y llegue a una amputación. Perfecto, entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? claro, definitivamente. Uh -huh. ¿Y por qué, o sea, eh, digamos, ¿qué, qué es lo que lleva a que se tenga que amputar la pierna? O sea, ¿cómo puede llegar hasta esa, esa altura? no claro. eh, Puede ser uno por, por la falta de cuidado adecuado del paciente, es decir, cuando el paciente ve primero un callo, lo minimiza y cree que el callo no es ningún tipo de lesión. Y cuando llega y dice simplemente tengo un dedito, no es un dedito, de repente ya toda la infección que va por planos profundos, ¿no? ya van nos, eh, va llegando no solamente al dedo sino también comprometiendo la parte de la región dorsal del talón del pie, no, uh -huh. eh, por los por las tres por las tres características que le acabo de, de explicar, uh -huh. ello va por la falta de conocimiento del paciente de no saber que no es solamente un dedo, no, eh, que cuando tiene una lesión inicial, que es un callo, debe acudir inmediatamente a su médico y lo otro de repente que fue a un centro de salud y, o a colegas médicos, o sea que también al centro de atención, donde no tenían el conocimiento adecuado para poder evaluar adecuadamente el paciente y redireccionarlo. ¿no? Y también el doctor a veces está muy de moda hacerse la podología en algunos centros tipo estéticos, ¿no? No con podólogos realmente profesionales, uh -huh, sino claro. más que vean el tema, tipo una pedicure algo más estético, que puedan acudir y uh -huh. no le hagan un buen manejo, ¿no? Y agrave más eh, la situación. Claro, es importante acudir con el profesional competente, con el profesional que tenga el conocimiento, ¿no? Eh, Existen muchos lugares donde yo he visto, ¿no? Eh, te tratamos, te curamos, te pide médico, pero el profesional tiene competencia, o sea, a... Se ha capacitado en ello, quien le habla, se ha capacitado en la Universidad de Arizona, ¿no? En el tema de epidiabético, uh -huh. e, e igualmente en mi hospital okay. base, ¿no? Donde yo me he formado como residente. Entonces, uh, es importante que, que, los, que los profesionales de salud seamos coherentes con nuestros conocimientos y nuestras limitaciones, ¿no? Uh -huh. eh, por diferentes circunstancias, de repente fines económicos. Ellos tratan de generar una ganancia secundaria, eh, importando poco lo que pueda pasar con el paciente. ¿no? Claro, no. O sea, muchas personas, yo creo que hasta minimizan lo que es uh -huh. el, el tema del cuidado del pie diabético. No le dan importancia. Exacto, no. Uh -huh. O sea, no se le da la importancia y recién ahora que ha saltado esta noticia de, de Víctor Jaipen es como uh -huh. que la gente, no, ahí toma un poquito de, de, de alarma y dice cómo puede pasar esto. Claro, ¿no? cuando una persona pierde una, este, una extremidad. El porcentaje de sobrevivencia o de amputación de la otra pierna incluso va a los dos años, cinco años. En el caso del que del cantante ha sido el intervalo mucho menor. Eh, entiendo que también tiene un problema renal. Entonces sí, si el paciente también. es diabético, es hipertenso y de repente tiene un problema renal, pues es una combinación que directamente puede en riesgo su vida, la vida del paciente. Cada 20 segundos se amputa una extremidad en el mundo debido a la diabetes. Y realmente son cifras uh -huh. que nosotros desconocemos, claro. ¿no? Que pensamos de que de que es algo muy difícil, uh -huh. algo muy complejo que puedan llegar y vemos de que todo lo contrario, o sea, nos está dando una cifra que realmente es alarmante. Claro. No, Y cada 1.2 segundos se genera una lesión ulcerativa en un paciente con diabetes. O sea, son estándares mundiales en donde si el paciente tiene conocimiento, como usted muy bien dijo, es disciplinado, tiene, educa tiene educación con respecto a sus controles de glucosa y de su pie, pues podemos disminuir la incidencia de una amputación en un 50 a 75% de los casos. Entonces, el capitán del equipo es el paciente, con nosotros de la mano, ¿no? Sus médicos. Definitivamente, ¿no? Porque el paciente es el que va, va a ir notando quizás uh -huh. qué, qué cosa puede haber aparecido, hacer los controles, uh -huh. no confiarse, que también es muy importante eso, ¿no? Que algunos dicen, no, está todo bien y a la larga se va agravando la situación. Es eh, También he visto ahora que promocionan en, en la televisión ciertas cremas para, para pie diabéticos. ¿Es cierto que se deberían usar unas cremas especiales? ¿Qué cremas? Uh -huh que no por la hidratación? He escuchado cada sí. cosa, he visto cada cosa, eh, ungüentos, estar otra vez por un centro por el centro de Lima y vi de verdad de todo, desde plantas, desde maquillaje, de todo para el pie. Entonces el pie, en primer lugar, no alcohol, no yodo, no oxigenada. Uh -huh. Es importante la hidratación de los pies todos los días para evitar la resequedad, excepto entre los dedos. Doctora, ¿qué crema uso? Una crema hidratante, no tiene que ser una, una crema y nada de ello, la única función es la hidratación de la piel, ¿no? Eh, y es importante que el paciente tenga conocimiento de eso. ¿Cómo se va a ayudar el paciente si el paciente no sabe cómo debe de cuidarse? Entonces nosotros los profesionales de salud siempre debemos brindar esa, esa información. Cuando un paciente se amputa, la historia es muy triste. Se amputa realmente una familia, ¿no? Son padres, madre, hermanos oh, que... El, Inicialmente el paciente cuando tiene una amputación viene acompañado de un familiar y tristemente el familiar se cansa. Ya la tercera, cuarta cita, la doctora sabe que eh, me es difícil porque nadie, no, no tengo quien me traiga y los, el sistema de salud de nuestro país pues tiene sus debilidades y un taxi que vean, vea un minus válido o con, con silla de ruedas, pues dejo de ayudarlo, no lo apoya. ¿no? Entonces Son varias aristas que tenemos que reforzar. Eh, y que en nuestro país tenemos que cambiar, ¿no? O sea, la educación, el sistema de salud tiene que, no, no debería de ser recuperativo, debería de ser preventivo, son los estándares mundiales, ¿no? Exacto. Y programas como el suyo, pues, permiten que los que los, radioescuchas, los radio televidentes puedan es, estar en contacto, ¿no? Sí, definitivamente, fundan, eh... ...inculcar esto de la prevención, ¿no? Uh -huh. Es muy importante, no esperar que salgan las heridas ...no esperar que quizás ya esté el cuadro mucho más complejo... ...que se tenga que apuntar el pie, la pierna, ¿no? Uh -huh. O ambas piernas, sino que actuar... ...y actuar siempre en la mano de un profesional uh -huh. debidamente capacitado, ¿no? Uh -huh. A veces eh, uno dice, sí, yo voy... a cualquier lado, como usted bien dice, consultar, ¿no? Porque por más de que uno pueda ver una crema que le prometan... ...que va a curarlo de la noche a la mañana... Ir con el profesional debidamente capacitado para hacer la consulta, si es que le va a ayudar en su caso o no. Uh -huh. No, claro. definitivamente. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que podría dar a todos nuestros radio oyentes? Mm, es un colorario de oro que el paciente con diabetes, lo digo una vez más, no debe caminar descalzo. No, o sea, no debe caminar descalzos siempre debe de tener el corte de uñas recta, hidratarse los pies diariamente, evaluación diaria del paciente y así no tuviera ningún tipo de lesión pues cada tres meses y a la mínima lesión que tenga un callo por favor, no es un simple callo, eh, analógicamente es lo que podría ser el, el cáncer, no una lesión premaligna que puede ir un cáncer, igual el callo puede ir la amputación en los pacientes con diabetes cualquier señal acudir a los profesionales de salud para poder ayudarlos. Definitivamente. Uh -huh. ¿Y a usted dónde pueden ubicar la doctora para cualquier consulta? Claro que sí. En SalvaPiet, es un instituto de investigación y salvataje del Pidebético Perú. Eh, pueden encontrar por mis redes sociales para que, concert, para que puedan concertar la cita adecuada. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros usted, esta tarde. ¿no? Muchas gracias. Bien, amigos, también no se olviden de Purinor, que es el suplemento dietético que protege